Perfecto. Eh, bueno, bienvenidos, bienvenidas todos a este webinar de eh, Design Thinking desde Agile. Eh, espero hayan tenido un buen día miércoles. Vamos a estar acá hasta a eso de las 19.30 hora chilena. Eh, quiero saber cómo están, si pueden, eh, de hecho, podemos eh, hablar un poco por, por el chat de Zoom. Eh, Alejandro Vial nos acompaña, él nos va a estar asistiendo. Eh, para saber si se está escuchando bien, si se está viendo bien, si tenemos. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, perfecto, buenísimo. Hola, Stephanie. ¿Tú, Alejandro Valcés, ¿estás, estás muteado? Sí. Estaba moviendo las manos. Dije que abrí los micrófonos para que puedan hablar todos y ahí ah. después los cerramos para que. Sí, sí. Así tratamos de humanizar la conversa. Claro. Recuerden que esto va a ser súper sí, claro, extraño. Dice, ¿eh? Se escucha fuerte y claro. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Eh, entonces, perfecto, para ser respetuosos con el tiempo, vamos a partir. Eh, y les voy a contar de qué trate consiste todo esto. Perfecto. Saludos a Perú. Bueno, vamos a partir hoy día teniendo una eh, breve introducción que nos va a permitir ingresar dentro de este tema, ¿no? que es de qué te conversa, Design Thinking y AYL, para después sentar algunas bases, algunas conexiones, eh, para después poder proponer un modelo de trabajo que eh, converja eh, estos dos ámbitos, eh, dejando al final un bloque de preguntas, eh, van a ser los últimos 15 minutos aproximadamente, desde ahí igual les adelanto que, que si van teniendo preguntas a lo largo de este webinar las pueden ir escribiendo eh, en el chat de Zoom y eh, Alejandro las va a ir notando y después al cierre también las podemos repasar. Ya La idea es que al final tengamos un momento de conversación. ¿sí? Para partir me, me presento, yo soy Matías Ulloa, todo el mundo me conoce como Mati, eh, soy parte del equipo del INSIGHT. Eh, eh, tengo una especialidad dentro de este equipo en el temas de design thinking y también de agilidad. Y eh, conocimientos relacionados a diseño centrado en la persona, eh, al corazón de la agilidad, Kanban, eh, diseño bueno, de experiencia. También cómo poder identificar necesidades con Jobs to be on. Lo último que también estoy estudiando es en relación a diseño futuro. Eh, Nada, esta constante de poder seguir aprendiendo y desde ahí me he ido especializando en estos temas. A su vez también soy docente eh, universitario a clases de creatividad e innovación en la Universidad Finisterre y también soy parte de, del Diplomado de Transformación Digital de la Universidad Católica. Eh, los queremos invitar a que se puedan unir a la, a la conversación, tenemos un grupo eh, en... WhatsApp, pueden escanear la pantalla, y desde ahí podemos seguir conversando. conversando perdón, eh, después de este webinar, la idea es poder tener una comunidad eh, práctica, una comunidad de aprendizaje en donde podamos compartir estos contenidos eh, e indagar sin duda otros más. Eh, así que desde ahí los invito eh, a que eh, puedan escanear y si quieren también digitar la dirección que está en pantalla, para acceder a este grupo. De todas maneras, lo voy a volver a poner al, al final de, de la presentación para que estén todos arriba. ¿sí? Eh, como bueno, producto de la pandemia, como que el tema de los QRs hoy día es algo de pan de cada día. ¿no? <risa> eh, a su vez, también declararles que bueno, eh, esta, esta charla está... Eh, eh, estructurada en base a eh, los derechos intelectuales compartidos de Creative Commons eh, se puede compartir este material eh, lo que sí no se puede usar en actividades comerciales no se puede modificar eh, y siempre se tienen que referenciar a los autores ya esto es porque eh, esta charla se les va a hacer llegar eh, y también se después se va a subir para que también la puedan revisitar ¿sí? perfecto eh, vamos a entonces a entrar en materia Súper, ahí veo que Alejandro compartió el link por el chat de Zoom. Muchas gracias, Ale. Eh, y vamos a entrar en materia, ¿ya? Para entrar en materia, eh, les voy a contar un caso en el cual me tocó trabajar el año 2017 en el sector del retail, acá en Chile, en donde convocaron a 12 personas de diferentes áreas, ¿sí? Eh, había en áreas, bueno, del área comercial, eh, como más hacia el tema de negocio, también áreas de soporte, entre otras. Y fue lo que se denomina, ¿no? Un equipo transversal. ¿ya? Eh, también en otras partes se le llama, no sé, squad, células, etc. Pero estaban un poco cautivados con esta nueva forma de trabajar. Y dijeron, ya, vamos a poner un desafío sobre la mesa. Y este desafío era de cara a un usuario final, llámese cliente era poder bajar la incertidumbre eh, en la decisión de compra. ¿sí? Eh, este, se había mapeado que efectivamente el usuario final, en este caso el cliente, se demoraba mucho eh, en poder decidir <ríe> y finalmente comprar. Pero no sabía por qué. Eh, entonces, perfecto. Teníamos a las personas, teníamos el desafío. Pero lo que venía después era esta gran interrogante. ¿no? Eh, que muchas veces aparece, que es al final ya, eh, ¿cómo avanzamos? Eh, tenemos la, la, la actitud, tenemos las personas, tenemos la mesa, tenemos los materiales, pero, pero ¿qué hacemos al respecto? Y es, es una pregunta que, que nos remite muchas veces a las, a la, a las maneras de cómo nosotros abordamos eh, ciertos proyectos. ¿no? Eh, parece que muchas veces que entramos desde la forma, ¿no? eh, tenemos todas las condiciones propicias para poder avanzar, pero no sabemos cómo avanzar. Eh, lo que enfrenta a nosotros se ve como una especie de neblina. ¿no? Eh, y desde ahí, quiero conectar con, por lo menos cómo es, eh, porque es un tema a mí que me apasiona, eh, al ser profesor de, de creatividad. Y claro, o sea, conectamos con esta neblina, y a su vez conectamos con el modelo educacional, eh, por así decirlo también, bueno, por lo menos occidental, ¿no? en el cual nos preguntamos, ¿cómo entonces se nos ha enseñado a resolver problemas? cómo podemos eh, resolver problemas que se nos ha dicho al respecto, que se nos ha enseñado, conveniendo en que, perfecto, vamos a tener ya sea un problema o una solución al frente de nosotros, perdón, un problema o una necesidad al frente de nosotros, y nosotros debes eh, dirigirnos hacia solucionarla, eh, satisfacer esta necesidad de la mejor manera. Lo que pasa entre medio es un poco difuso, ¿no? Eh, es incierto. ¿sí? Y, y esto se relaciona mucho también con eh, las lógicas, o bien, es propio también de, de esta enseñanza orientada ¿no? desde la jerarquía a, a cómo nosotros muchas veces respondemos a estos problemas desde la lógica matemática, si este es el punto que quería tocar. Eh, casi causal, que muchas veces si es A, entonces A ah, tiene que ser T, eh, y desde un punto de vista súper convergente y muy lineal. Lo que usualmente pasa en las organizaciones es que en el punto A, eh, tenemos, sin duda, un proceso desarticulado. Eh, la mayor parte del tiempo, a la redundancia, tenemos una escasez de tiempo. O sea, no hay tiempo. Los proyectos son para ayer. <ríe> Por lo mismo, eh, todo se realiza de una manera muy rápida, muy superficial, con un bajo entendimiento del de problema a resolver. También aparece un término eh, que yo he acuñado, ¿no? como este protagonismo creativo, eh, que se genera desde este bajo entendimiento del problema eh, una especie de eh, competición por quién tiene la mejor idea a, a título personal, en donde muchas veces también eh, la idea más efervescente es la que gana <risa> y se termina apostando por una solución única. ¿ya? Esto, bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿ya? Eh, Toda esta estructura, ¿no? Desde la neulina, desde cómo se nos ha enseñado eh, en nuestra educación básica, por así decirlo, ¿no? Desde que somos chiquitos a, a resolver problemas, eh, por lo general están orientadas hacia el hacer. ¿Sí? Eh, con esta sensación de que efectivamente, claro, estamos avanzando, vamos hacia algún lugar, ¿no? Eh, pero es hacer, mantenernos ocupados, muchas veces. Pero... Eh, este webinar y esta charla que vamos a tener hoy día, eh, la quiero ya enmarcar dentro de dos ámbitos, que son no solo el hacer, sino el hacer versus el aprender, que vamos a siempre buscar el aprendizaje detrás de lo que nosotros hagamos, y más importante aún es el lograr, ¿ya? en donde estamos seteando un nuevo paradigma, ya no basta o no podemos quedarnos tranquilos con hacer, sino es aprender y a su vez es lograr. ¿Sí? Para eso, voy ahora a comentarles algunas cosas ¿no? en relación a Design Thinking y ai Espero no eh, predicarle al coro, quizás me imagino que ya algunos tienen ciertas nociones ¿no? de ambas definiciones que aparecen en pantalla, eh, o conceptos, perdón, que aparecen en pantalla. Eh, aún así, también quiero enmarcar que eh, dentro de este webinar vamos a estar viendo definiciones eh, las definiciones las un poco más eh, generales, ¿sí? Y desde ahí los acentos principales, antes que quizás temas más técnicos, ¿ya? En rigor, obviamente, del tiempo, eh, entre otras cosas, ¿ya? Partimos hablando entonces de Design Thinking. Eh, design Thinking... Eh, es una metodología, ¿no? eh, Que sirve para poder desarrollar innovación. Aquí estamos hablando dentro del mundo de lacratilliano, que eh, permita tanto bueno, conseguir, propiciar eh, ideas, y a su vez poder llevarlas a cabo, poder desarrollarlas, eh, en el plano ¿no? de la originalidad, de la creatividad también, y que centra su eficacia en tanto poder entender, en la primera instancia, eh, que es la antesala, ¿no? eh, y a su vez dar solución a necesidades reales de las personas. ¿Sí? Y ahí están marcadas y eh, destacadas las palabras principales, los conceptos principales. Eh, por metodología entendemos que existe un proceso en el mundo de la innovación, ¿sí? eh, en dos planos, ¿no? de entender y dar solución a qué? A necesidades, en este caso, de las personas. Si bien eh, se llama design thinking o bien pensamiento de diseño, usualmente se acostumbra a decir, no, esto debe ser exclusivo de los diseñadores. No, eh, no es así, eh, al contrario, es una metodología. Eh, muy inclusiva, eh, y que uno de sus precursores, en este caso, Tim Brown, desde la cita ¿no? nos dice que, claro, o sea si bien nace de este mundo, eh, la misma lógica puede ser aplicada a problemáticas de negocio, sociedad, entre otras. ¿sí? Eh, lo que se acostumbra, o lo que se conoce usualmente en, en Design Thinking, es este modelo de los famosos eh, cinco hexágonos, ¿sí? Una vez vi una charla que se cuestionaba por qué eran hexágonos, todavía nadie sabe, <risa> que viene desde la B-School de Stanford, que a su vez viene a ser el spin-off de IDEO, que ahí también vamos a hablar un poco de IDEO, ¿no? en donde vemos cómo esta metodología eh, sistematiza este proceso que parte ¿no? desde el empatizar, el entender eh, quién está siendo afectado por un problema, de qué manera, cuál es el problema, ¿sí? A su vez, poder eh, esa información canalizarla, dirigirla hacia poder definir qué es lo que se tiene que hacer para después poder diverger, idear, eh, eventualmente poder prototipar algo al respecto y después al final poder evaluar. ¿sí? Eh, a mí me tocó trabajar y, y partir entendiendo el design thinking desde esta estructura, ¿no? desde la, quizás desde, no sé si les pasó, pero desde muchos, nosotros llegamos desde esta estructura. Eh, y después con el paso del tiempo me tocó conocer eh, lo que hoy día se conoce como el human Centric design que viene a ser una síntesis eh, de esta misma metodología que de hecho la condensa en eh, tres grandes etapas ya que está la etapa de inspiración de ideación y después de implementación eh, y lo interesante como les decía recién es que desde la eh, en este caso bueno consultora eh, hay lío, eh, también la generan, ¿sí? y se si preguntan quizás con un enfoque quizás más social, y eso igual es interesante. Se enfoca mucho más en la parte humana, en la parte social, eh, y en el, cómo esta metodología puede eh, propiciar el bienestar ¿ya? a lo largo de todo el mundo. Eh, desligándose quizás de la parte más de negocio, de la cual eh, se partió conociendo ¿no? eh, Design Thinking hacia el desarrollo de productos y servicios, principalmente. Entonces, desde ahí, eh, conectando ¿no? con, con, con el Design Thinking, podemos decir que es una metodología principalmente orientada hacia la creación de valor. Eh, creación de valor en relación a centrarse en las necesidades, en este caso, de usuarios, eh, y desde ahí poder dar respuestas certeras, eficaz, creativas, ¿por qué no?, hacia esas necesidades de la mejor manera. Eh, de esta manera se, se crea, eh, entrega y comunica valor eh, de cara a ellas. ¿Sí? Eh, y es interesante porque, si bien lo principal, eh, como el, el pie de apoyo está eh, en las personas, ¿sí? una de sus principales eh, características es centrarse en las personas, no deja de lado el negocio ni la tecnología. Entonces aquí estamos combinando lo que es la, también conociendo la deshabilidad por parte de las personas, eh, la viabilidad por parte del negocio, y la factibilidad por el lado de la tecnología. En la medida que nosotros tengamos estos tres polos cubiertos y en su intersección, estaríamos creando una innovación que pueda aportar valor. ¿Sí? Entonces, desde Design Thinking me gustaría ahora pasar a hablar del marco de Agile. Y aquí también quiero setear algunas cosas. Porque eh, al hablar de Yale, es un término en sí amplio, eh, de lo cual sin duda se desprenden un montón de eh, formas y metodologías relacionadas ¿no? a la, lo que se conoce como las la, la, la metodologías ágiles. Metodologías ágiles perdón. Eh, y lo más importante, ¿eh? por lo mismo, es conectar desde su raíz. ¿sí? Y aquí en pantalla... Eh, Pongo a, a Alistair, eh, Alistair Cockburn, él es uno de los firmantes perdón, del Manifiesto Ágil, eh, firmado ahí por el 2001, ¿sí? en donde de lo que yo recién les desprendía, ¿no? de que al final alrededor del concepto de, de agilidad eh, se han generado un montón de frameworks, eh, modelos de trabajo, eh, metodologías, etc. ¿sí? Eh, sin como menospreciar cada uno de ellos. Eh, se genera demasiada información. Entonces, la cita y la provocación que aparece en pantalla es eh, la invitación hacia retornar al centro de la agilidad. Y este centro de la agilidad eh, reside en lo que él creó como el corazón de la agilidad. Quizás alguno de ustedes también lo conocerá. Eh, que se compone de cuatro cuadrantes eh, que están en pantalla, que parten desde eh, el colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. A nosotros en insight no, nos gusta conseguir eh, la agilidad como esta capacidad de poder a, a rap, adaptarnos rápidamente frente a la, a la incertidumbre. Eh, entonces, si, si tomamos esta, esta definición de poder, efectivamente, eh, adaptarnos de mejor manera frente a la incertidumbre, podemos ir tomando cada uno de estos cuadrantes y viendo cómo se propone, porque al final eh, también aclarar, lo que estamos viendo en pantalla no es un método, sino es una comunidad de ideas y de personas que funciona eh, pensando cómo podemos mejorar entonces nuestra colaboración. ¿ya? O bien, cómo podemos mejorar nuestra entrega. Cómo podemos mejorar nuestra reflexión y cómo podemos eh, seguir mejorando, ¿ya? Mejorar la, la, hacer la mejora continua. Eh, en donde maneras de poder hacer esto hay varias, hay muchas. Eh, y eso es lo interesante. Ya que de repente uno, bueno, obviamente eh, también lo que, lo que plantea Alistair, ¿no? que uno muchas veces ingresa desde la receta, desde eh, la, la estructura pauteada, y que está bien, eh, pero a lo largo del tiempo uno igual puede ser capaz de dominar eso y hasta como de reinterpretarlo, pero sin dejarle de lado lo que aparece en pantalla. Eh, entonces, de ahí, de ahí también como conectar que lo que vamos a estar viendo de, de agilidad, de Agile va a estar conectado con estos acentos que tienen que ver más con un tema de principios y valores antes que temas técnicos de frameworks y metodologías como tal. Sin duda van a haber algunos seños y acentos, pero algunos guiños, perdón, pero es más desde, en este caso, eh, el plano de los principios y valores. Desde ahí, entonces, perfecto, entendíamos el design thinking como esta metodología eh, orientada hacia poder resolver necesidades, eh, orientada hacia, bueno, las personas sin duda, y cómo eh, el corazón de la agilidad también a su vez puede eh, propiciar la mejora continua de nosotros y para nosotros en nuestras respectivas organizaciones, y lo que nosotros hagamos eh, y generemos como organizaciones. Y desde ahí, eh, las conexiones que ahora yo les voy a presentar en pantalla. Uh -huh. Si me preguntan, eh, todo trata y consiste acerca de este maravilloso enlace que se compone de dos partes. ¿sí? Eh, aquí estamos en la primera parte, que es la de eh, identificar el problema correcto. Design thinking, o eh, también en parte ciertas metodologías ágiles, eh, a su vez metodologías de innovación, tratan, basan y, se cons y consisten, la primera parte, en tratar de identificar cuál es el problema. ¿Sí? Identificar el problema correcto. La segunda parte, el segundo enlace, es solucionarlo de manera correcta. Algo que de repente parece muy de perogrullo y que a su vez quizás podríamos después hacer otro webinar que sea y se llame, bueno, porque el sentido común es el sentido menos común de los sentidos. <risa> eh, es lo que uno al final trata de propiciar a través de herramientas dinámicas, eh, métodos sin duda, eh, para. Por una parte, identificar el problema correcto y solucionarlo de manera correcta. ¿Qué significa que sea correcto y correcta? Lo vamos a ver. El padre de la calidad, don señor William Edwards Deming, dice que si uno no puede describir lo que está haciendo como un proceso, entonces no sabe lo que está haciendo. Y de ahí quería conectar con lo que les partí mostrando, ¿no? que muchas veces nos hemos enfrentado frente a esta neblina eh, sin tener un proceso claro de cómo avanzar. Eh, él, eh, en, la, en la primer, como, eh, los primeros 50 años del siglo anterior, eh, genera ¿no? este ciclo de EMI, que quizá alguno de ustedes conocerá, eh, en donde busca de una manera sistematizada eh, el poder articular eh, mejoras, ¿no? en donde partimos desde el poder planificar, eh, un cambio, o bien un experimento orientado, ¿no? como una mejora. Eh, después eso, este, este experimento eh, se ejecuta eh, con el entre paréntesis, que ojalá preferentemente en pequeña escala, y eso después se estudia, y por último uno termina tomando ciertas decisiones. Eh, si acaso uno adopta, lo abandona, o bien genera el ciclo otra vez. Eh, esto, si bien es más lean, eh, está todo conectado. Eh, ya que desde ahí fue interesante, eh, en, en nuestro trabajo, y, y en mi trabajo en particular, eh, trabajando con, en este caso, con Design Thinking, el poder integrar ciertas lógicas desde eh, el corazón de la agilidad, o bien desde el ciclo de Deming, para poder generar eh, el modelo que les presento en pantalla, que es el Design Thinking desde ahí. En donde también, bueno, vemos que hay cuatro momentos, que a su vez son cuatro IEs, partiendo ¿no? desde el identificar, para pasar por el idear, el implementar y por último literar que también declaro que no se relacionan eh, de la misma manera con el ciclo de Deming, pero sí tienen lógicas complementarias, que ahora vamos a ver también. Eh, entonces, frente a, para lo que se entienda de, de qué vamos a estar hablando, eh, porque hasta ahí vamos bien, se va entendiendo, tienen quizás... Eh, Me como quizás me, me, me lancé con todo, entonces, por el chat. Eh... No hay preguntas en el chat, por ser eso. Perfecto, ya. Muchas gracias. Sí, se sí, entiende. Sí, sí, perfecto, muchas gracias, Cristian. Entonces, perfecto, tenemos un, un modelo de trabajo eh, y, y que muchas veces, claro, vamos a seguir esta inercia eh, cultural hacia llegar y partir. ¿no? Eh, independiente de cómo sepamos Cómo vamos a partir Pero es como lo que se conoce acá en Chile Como el lancemos el, el eh, Lo más rápido posible Y ahí, eh, algo que se puede rescatar eh, Desde, en parte ¿no? el, eh, design, La metodología design sprint eh, Es tener ya sobre ciertos aspectos Por de pronto eh, Los objetivos eh, Y no solamente esos objetivos Sino también las métricas asociadas Porque y esto es interesante, usualmente se, se, se relaciona a, a, al design thinking no como, como una metodología, eh, por así decirlo, blanda, que solamente puede como permear la colaboración eh, y que no tiene un real impacto en el negocio. Estoy quizás siendo un poco duro con, la, con mi aceleración, pero me ha tocado escucharlo. <risa> eh, en circunstancias que es todo lo contrario. ¿no? Aquí nosotros debemos eh, estar alineados desde el momento uno eh, con, entonces, ¿cuál es el sistema? Y por sistema... Vamos a entender proyecto, producto o servicio a mejorar. También desde ahí entender, perfecto, ¿para qué se quiere mejorar? Eh, muchas veces eh, nos llegan solicitudes, requerimientos eh, que no sabemos bien qué buscan resolver y que muchas veces están mal planteados hasta. ¿sí? Eh, desde ahí también poder preguntarnos por lo mismo, cuáles son los objetivos asociados. Eh, si esos objetivos bueno, ya fueron priorizados o no, eh, etc. Y después, por último, cuáles son las métricas asociadas. Eh, ¿Por qué? Porque también es importante que, como así como estamos dando inicio a este eh, ciclo ¿no? de trabajo, eh, tenemos que tener claridad de cuándo vamos a parar. Ya que aquí también quizás aparece otra concepción ágil, ¿no? que también es la definición de listo. Eh, si quizás no existe, tendremos que eh, descubrirla. Entonces, teniendo claridad, eh, en ese punto, avanzamos con la fase de identificar. Eh, en donde, les decía, acá lo que buscamos es identificar el problema correcto y sus causas. Eh, aquí hago una distinción, si se fijan en pantalla estamos viendo como dos colores, que buscan efectivamente ver cómo eh, en la práctica me ha tocado Trabajar con una metodología y ver cómo ciertas lógicas y acentos y principios ágiles pueden complementar, en este caso, design thinking. ¿ya? Tenemos entonces identificar el problema correcto. Por identificar el problema correcto, eh, un poco me estoy anticipando, pero eh, en esta etapa vamos a empaparnos, ¿no? vamos a abrirnos a poder descubrir eh, a quién le está afectando este problema, cómo le está afectando, de qué manera, en qué medida, sin duda. Pero no solamente eso. Sino que una vez que encontremos eh, ese problema, eh, seamos capaces de poder analizarlo, desmenuzarlo, eh, hasta llegar a su raíz. ¿sí? Ya que si no hacemos este ejercicio, simplemente estaremos eh, navegando la superficie. Aquí la invitación es poder ampliar nuestro nivel de entendimiento del problema. Eh, por lo mismo, Detrás de, muchas veces, las solicitudes, requerimientos que nosotros recibimos, eh, los proyectos los cuales nos, nos toca trabajar, no debemos olvidar que eh, existen personas, ¿sí? eh, que pueden ser, llámese clientes finales, clientes internos, usuarios, eh, con necesidades problemáticas de dolores. Y desde ahí nosotros tenemos que ser capaces de poder entender eh, estos, ¿sí?, estos problemas, dolores, necesidades, eh, y a su vez que lo genera. Mark Twain, eh, el creador de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn, tiene una frase bien célebre, dice que suponer es bueno, pero averiguar es mejor. Y aquí me quiero detener un momento porque, eh, de nuevo, voy a hablar mucho quizás de inercias culturales, que es lo que me ha tocado ver eh, en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Lo usual es que eh, prime la suposición, la creencia, eh, en donde muchas veces hasta por intuición, las personas intuyen que los problemas se componen de cierta manera, o que son esos y tales, sin muchas veces indagar eh, en el porqué. ¿no? Eh, entonces eso que parece ser como una caricatura. no, eh, Es muy triste, porque a la larga eh, lo que genera es después todo un desarrollo que al final, en la medida que esta problemática ¿no? que fue acogida y en la medida que después se entrega hacia, en este caso, un cliente final, vemos que no entrega valor, o vemos que no resuelve eh, la necesidad real. Y eso es lo que genera es una pérdida de tiempo, eh, pérdida de recursos, eh, retrabajo, etc. ¿Sí? Desde ahí que también una, eh, es una invitación ¿no? a, a poder sistematizar y entender cómo debemos marcar ciertas pausas y ciertos hitos eh, en cómo estructurar este proceso al final. Eh, de que si me preguntan, este viene a ser uno de los procesos y etapas más críticas, el de poder efectivamente entender cuál es la necesidad. De aquí, ¿cuáles son algunas recomendaciones? Eh, salir de nuestra zona de confort eh, hoy día, bueno, de hecho es un poco difícil de cara, de cara a lo que estamos viendo, eh, pero aún así se puede hacer. ¿sí? Pero la provocación está en ir al lugar a empatizar en primera persona. De nuevo, empatizar. Eh, poder entender algo eh, que quizás nos dijeron, pero que no habíamos comprendido en la medida que no habíamos ni observado ni hablado con las personas que lo estaban eh, sufriendo en este caso. Eh, y esto, si me preguntan, en cuanto a averiguar, consiste y trata sobre poder tanto bueno, observar y a su vez preguntar, lo que también se conoce como eh, llevar a cabo procesos de inmersión. ¿sí? Sirve, eh, por lo mismo y enfatizo ahí el tema de poder empatizar en primera persona. Eh, el poder salir de nuestro cubículo, ir al lugar y ver lo que está pasando con nuestros propios ojos. Eh, herramientas asociadas, hay varias. Eh, desde metodologías más ágiles, se, lo, se conoce como el GEMBA, también está el SAFARI, eh, bueno, entrevistas en profundidad, entre otros, ¿no? Y eso es lo interesante porque aquí sí nos remitimos ¿no? a poder identificar el problema correcto Entendiendo que este problema está sufriendo X persona, X usuario en este caso, eh, la herramienta que nosotros utilicemos puede ser, hay muchas, hay varias, ¿no? Eh, pero tenemos que llegar a ese puerto. Entonces ahí también enmarcar que eh, mucho de lo que vamos a ver ahora tiene que ir más que ver con, nuevo, con principios y valores, con lógicas, antes que temas tan, tan técnicos. Desde esta información que nosotros hayamos levantado, eh, perfecto, entendimos que, que existía un problema, está y, y tenemos que ser capaces entonces de poder discriminar esa información, eh, y a su vez poder identificar las causas del problema. Eh, el producto de este proceso nos va a dirigir hacia poder eh, tener eh, un desafío diseño en nuestras manos. Eh, y este desafío diseño, que, que se conoce ¿no? dentro de la metodología del design thinking, es la que después nos va a permitir Diverger. Lo interesante es que si hablamos entonces de divergencia y convergencia, uno lo que parte haciendo en esta etapa, uno parte eh, divergiendo hacia abrirse cuál es, en este caso, la problemática o necesidad de cara a los criterios con los cuales estemos trabajando, y de ahí eh, poder converger hacia entonces cuál será quizás la más crítica, la más urgente por solucionar, eh, etcétera, y que desde ahí podamos entender, de nuevo abriendo eh, el... Divergiendo, perdón. Eh, entender cuáles son sus causas y después entender efectivamente cuál cuáles. Hacia un desafío de diseño. Algo muy importante, y aunque también suene un poco de perogrullo, es que en esta etapa eh, buscamos problemas y no soluciones. Eh, me toca ver muchas veces esto, que existe como una ansiedad creativa en este caso, eh, hacia rápidamente llegar hacia alguna idea, hacia alguna solución. Eh, no así eh, enfocarnos tanto en el problema. ¿Mm? Desde ahí entonces, que, que entendimos perfecto eh, cuál era el problema, cuál era su causa raíz, eh, y generamos un desafío de diseño, pasamos a la etapa de idear. En esta etapa, nosotros buscamos ampliar... Eh, el rango posibilidades, generando contextos de entendimiento compartido. Y aquí también quiero aclarar que, eh, si bien el design thinking como tal trabaja con el pensamiento visual per se, eh, hay ciertas lógicas de, del mundo de la agilidad en este caso que han contribuido en que sea de mejor manera. Eh, porque, ¿qué entendemos por contextos de entendimiento compartido? Entendemos contextos en donde todas las personas estamos entendiendo lo mismo. Y desde ahí podemos decidir y avanzar en conjunto. Que también existe una inercia cultural muchas veces hacia decirnos las cosas antes que visibilizarlas o a su vez también tener criterios para poder hacer esas, visualizaciones, esas visibilizaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para eh, esta etapa? Eh, bueno, se propone sin duda poder... Eh, propiciar la cantidad para poder llegar a la calidad, eh, posponiendo el juicio, y si me preguntan, un término muy importante que aparece en esta etapa es eh, el de la seguridad psicológica. Hace poco vi una entrevista de un chef muy famoso, eh, que es, es loco, ¿no? Es como estos paralelos entre creatividad, el mundo de la gastronomía, bueno, está todo conectado, eh, y que hablaba que al final el tema de la creatividad no pasa tanto por si uno es o no es creativo, eh, pasa más si acaso a uno, uno se permite no fallar, y las barreras en cuanto al miedo a fallar. Eh, y eso está muy arraigado en nuestras eh, culturas. Eh, el miedo a, a fallar, el miedo al fracaso, el miedo al ridículo. Eh, hemos creado todas estas estructuras que al final lo único que nos hacen, lo único que nos hacen perdón, es, es rigidizarnos eh, y apostar seguro por ciertas respuestas y no por otras. Eh, entonces, si me preguntan, lo mejor que podemos hacer es abrir los espacios y propiciar una seguridad psicológica con la cual podamos fluir. ¿ya? Eh, desde ahí, bueno, poder participar activamente, visibilizando nuestras ideas, eh, desde aquí, sin duda, como que se desprende lo que es el visual thinking, eh, teniendo también criterios claros de cómo vamos a eh, participar entre todos, eh, qué mecanismos vamos a utilizar, eh, qué herramientas vamos a utilizar, pero, de nuevo, eh, existen sin duda ciertas lógicas que, que, que ayudan a, a propiciar esto de, de, de, buena, de buena forma, pero que no solamente llegar y pegar papelitos, muchas veces se asocia a eso, ¿no? eh, sino que existen lógicas que, que, ayudan, que, que ayudan y propician a que sea de mejor manera. La base es poder visibilizar, y a su vez también poder participar activamente, siendo todas eh, partes claves del proceso. Lo interesante es que aquí nosotros eh, generamos un, un, un, una apertura, es efectivamente desde este desafío de diseño que podría haber partido con... Entonces, ¿cómo podríamos quizás, no sé, disminuir el tiempo asociado a, etcétera? Eh, respondemos, abrimos, divergemos lo máximo posible, y después, en base a ciertos criterios eh, y herramientas, por ejemplo, matrices, nosotros podemos discriminar y definir qué es lo que estamos buscando, si acaso vamos a estar buscando... Eh, impacto, si acaso vamos a estar eh, buscando rentabilidad, eh, originalidad, si acaso vamos a estar buscando factibilidad, etcétera, para que después que, eh, quedemos con una idea entre manos. Con esa idea entre manos, eh, bueno, también es importante ¿no? señalar que desde la colaboración no, no existen ideas malas. Y esto también haciendo alusión a, al punto que les mencioné anteriormente de este protagonismo creativo, que también muchas veces... Eh, vemos en las organizaciones que cada uno rema por su lado, eh, pero es muy potente eh, en la medida que, y el ejercicio ¿no? de poder poner las ideas sobre la mesa. Y que esas ideas que a su vez que se pongan sobre la mesa se puedan eh, co-crear. Y que ahí puedan seguir creciendo. Que ya dejen de ser mías sino no son del resto. Y que ahí, sin duda, son de todos Entonces, eh, no existen ideas malas. Es la premisa. ¿no? Bueno, y como les decía, eh, tenemos una idea entre manos. Y así pasamos a la etapa de implementar. Lo que busca esta etapa es eh, poder tener, obtener ¿no? la mayor cantidad de información. Sí, es la mayor cantidad de información con la mínima cantidad de energía. Y esto parece como dicotómico, ¿no? O sea, entonces ya, perfecto. La mayor, la mayor cantidad de información con la mínima cantidad de energía. ¿Qué entendemos por energía? O la mínima cantidad de energía. Vamos a entender... Eh, tiempo, dinero, esfuerzo, entre otros. ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo uno puede articular esto? Sin duda, eh, construyendo nuestras ideas de una manera rápida y económica, a su vez no olvidándonos, no, no olvidándonos perdón, de eh, los criterios, eh, los KPIs asociados al desarrollo de nuestras de nuestros prototipos, de nuestros experimentos, porque por lo mismo, acá en esta etapa uno lo que hace es eh, construir prototipos, ¿ya? De rápida factura, en donde, si me preguntan, eh, para cada idea existe un prototipo, ¿ya? Y ya que vienen a ser estas soluciones de diversa índole, ¿ya? Que nos van a poder ayudar a eh, obtener esta información. Desde ahí, es muy importante... Eh, en este ejercicio dinámico de idas y venidas, el poder obtener esta retroalimentación. ¿Sí? Ya que si me preguntan, también la base de que los proyectos sean eh, correctos es que incluye lo que es la co-creación, el poder estar eh, y trabajar de la mano, en este caso, con ya sean nuestros clientes finales o bien internos con los cuales nosotros estamos desarrollando estos proyectos. Desde ahí tenemos que poder validar nuestras ideas. ¿Sí? validar qué cosas, en qué cosas estamos acertando, en qué cosas no estamos acertando, y por qué sí y por qué no. Eh, desde ahí lo que funciona muy bien son las entrevistas, ya, en donde sin duda existen un montón de maneras y tipos de entrevistas que uno puede llevar a cabo también con diferentes actores, pero eh, es la manera más eh, efectiva de, en este caso, poder ir con nuestros prototipos y levantar esta información. Eh, es también lo que, lo, lo que se conoce, ¿no? El buscar fallar barato para poder aprender rápido. sí eh, Y estas son las lógicas que recién detrás de, este, de esta etapa. Eh, ¿Para qué? Para que, bueno, desde ahí nosotros seamos capaces de eh, abrir, divergiendo. Entonces tenemos esta idea, ¿cuál sería la mejor manera de poder prototiparla? Tomando en consideración eh, aspectos como economía, rapidez, ¿sí? Y después desde ahí poder converger hacia una que, eh, dado estos criterios, nos pueda ayudar a validarla lo más rápido posible. Y así es como entre, ingresa, perdón, ingresamos a la última etapa de ITERAR, eh, en donde lo que buscamos, es, lo que buscamos perdón, es obtener este aprendizaje validado, de nuevo, en ciclos cortos y oportunos. Eh, no olvidemos que estamos trabajando, y si me preguntan eh, lo que... En este caso yo les estoy mostrando ¿no? a través de este esquema. Por ejemplo, Design Sprint lo que, lo que plantea es, ya, vamos a bloquear la agenda una semana. Eh, en la realidad es súper difícil <ríe> bloquear la agenda una semana. Cinco días para poder obtener resultados efectivos a fin del de, día viernes. Eh, en la práctica, nosotros y yo en lo personal hemos trabajado articulando procesos de tres días. ¿sí? Hasta dos días y medio con el ciclo completo para poder obtener estos aprendizajes validados. Porque al final es eso, o sea, no olvidemos que partíamos, ¿no?, de la premisa del hacer, pero más que el hacer acá es el aprender. Y eso es lograr, eh, entender en qué estamos acertando, por qué, y en qué no, y por qué. Eh, y esto es ágil, <ríe> ya que no tenemos que, que gastarnos toda una eternidad para que recién al final sepamos cómo nos va. Al contrario. De ahí, sin duda, tenemos que siempre estar revisando los criterios, ¿no? eh, Los KPI asociados, eh, generando demos, también el poder crear estas instancias de aprendizaje interno, y de evaluación interna, sin duda, con el enfoque de poder, sin duda, enamorarnos más del problema que de la solución. Ya, ese es el mantra que aquí eh, se repite una y otra vez. Eh, en donde, desde ahí, nosotros somos capaces de eh, actuar según estos resultados, de nuestras validaciones, y ya sea pudiendo adaptar eh, esta, esta mejora, eh, abandonarla, o por lo tanto, bueno, repetir el ciclo. Aquí eh, también es muy importante setear que, si bien vamos a estar trabajando en pos de generar mejoras eh, de cara a sistemas, procesos, eh, productos, servicios, no olvidemos que lo estamos haciendo desde y para equipos de trabajo también. Eh, entonces, cómo nosotros podemos, y acá también me remito ¿no? al corazón de la agilidad, el poder activar y permear una mejor colaboración también es responsabilidad de nosotros, eh, buscando la mejora continua. Eh, in, eh, integrando, ¿no? por ejemplo, retrospectivas, entre otras, dinámicas que nos ayuden a poder tener una mejor dinámica de trabajo, eh, entendernos mejor, eh, poder entregar mejor entre otras cosas. ¿sí? Y, y es así como entonces en esta última eh, parte, en esta última fase, eh, ya no abrimos ni cerramos, sino que simplemente reflexionamos y tomamos ciertas decisiones para ya sea, como les decía antes, ajustar, adoptar, o bien repetir, <coughs> abandonar entre otras. ¿no? Eh, bueno, desde ahí, el modelo presentado que, que queríamos compartir con, con ustedes eh, y que busca disipar esta neblina enmarcando eh, que más que hacer de nuevo lo que nos va a inspirar eh, es el poder aprender y el poder lograr desde ahí me gustaría entonces ahora armar y enmarcar un espacio para que podamos conversar Pueden, si quieren, activar sus micrófonos, eh, levantar la mano, para que podamos ir sacando preguntas. Hola, Mati. ¿Qué tal? Este, yo hice una pregunta por WhatsApp en la que quería identificar, cuando estás en la fase de identificar el problema adecuado, ¿cómo consideras estos conceptos de valor y valor para quién? Esa era mi pregunta. Eh, a ver, eh, si por ejemplo nos remitimos al, a la definición que tú quizás por ahí la habrás escuchado, ¿no? del, del, del, del flujo de valor, no tenemos que olvidar que al final lo que, lo que hacen las organizaciones es poder trabajar respondiendo eh, y trabajando en pos de resolver necesidades. ¿Ya? de cara a un eh, cliente final en este caso de ahí también la existencia de las organizaciones entonces eh, ese valor eh, que tú preguntas nace y se responde hacia en este caso un cliente final eh, y él el es quien que nos valida el es quien hoy día ha dicho a quién le va bien y a quién le da mal da la la pandemia eh, entre otras cosas. Bien. Eh, yeah. okay, gracias. Eh, hola Mati, eh, Marcelo por acá. Hola Marcelo. Oye, eh, en, en la primera etapa, que es la etapa de, de, de identificar el problema correcto eh, uh -huh. Siempre cuesta, cuesta ir al GEMBA, como tú dices, eh, eh, ir a donde ocurre esto. A veces por la distancia, a veces porque está distribuido en el nacional. Eh, sí. y, y, y, y vienen los famosos proxy, eh, el oh. jefe del área, el gerente del área. Y cómo, ¿Cómo logra...? Eh, eh, y a veces, a veces dice lo que cree que es y, y no oh. lo que es, digamos. Entonces, ¿cómo logra bypassear? ¿Qué, qué técnicas oh. se usan a lo mejor para bypassear ese... ese esa opinión, digamos, y, y, y no hacer el, el gran hipo que es el, la sí. analogía del, <risa> que sí. siempre ocurre, digamos, y que cuesta, porque si están los demás y está el gerente, te juro que los demás no, no van a decir que no a pesar de que hay error, digamos. Sí, eh, a ver, eh, súper buena acotación y pregunta. Eh, porque efectivamente cuesta eh, romper esa inercia. Y ese es como muchas veces está quo quo de salir de esa zona de confort más para más más enmarcado en, como en, en planos jerárquicos, por así decirlo también, ¿no? Ahora en la práctica eh, para responder tu pregunta me ha tocado trabajarlo a través de resultados eh, porque por ahí dicen lo barato sale caro eh, y se juega mucho el, como bien tú decías al tema al juego del teléfono de interpretaciones, sin duda. Eh, sin duda pueden existir maneras en donde se pueda empoderar a una persona más hoy día no, eh, para que pueda contribuir y llevar esa información, pero eh, en la medida de lo posible si no está vinculado o, o, o, o anexado en este caso el, el negocio, eh, para hacer ese sacrificio... Eh, difícilmente como que va a poder propiciarse de buena manera también después del resto del proyecto. Entonces, hay que tomarlo como una inversión al final, eh, pero de un punto de vista muy estratégico. Por, de, por ejemplo, eh, en este caso del, del, del retail, dado que no existía tiempo, y dado que era una plana eh, gerencial, eh, trabajamos lo más posible en avanzar sobre ciertos como conceptos teóricos, eh, y a su vez prácticos, pero dentro de la institución, y dijimos, vamos a ir un día, o por de pronto, para algunos fue un día, para otros fue mitad de día, a la tienda. Y eso fue sagrado. Entonces, tratamos de avanzar lo más posible y después enmarcamos un día en donde en ese día tratamos de hacer varias cosas. Eh, y así logramos avanzar. Entonces, sí o sí hay que hacerlo, eh, quizás no de frente, porque puede generar una resistencia, pero eventualmente llegar a ella. Es un punto, una manera estratégica de llegar. Y hoy día eventualmente tienes cámaras que puedes mandar a sucursales para poder claro. Mirar. <risas> claro. Pero ojo que cuesta. Pero también desde ahí, escucha, ya, ¿sabes qué? Si, si, si no está limón, hagamos limón. O sea, ahí fue, fue para nosotros ver la mejor manera de agendar una fecha que dijimos, ya, no puede ser la próxima semana, ya, la cantidad semana va a ser este día y lo protegimos y ese fue. Y fue muy valioso. Y eso es otra cosa, porque se, de repente se... Se, se mira en menos el hecho de ser de observar o el gemba, se ve como algo obvio, eh, pero alguna vez que se hace, súper enriquecedor. O bien también conocido como safari, como dice Alejandro. No sé si quizás exista alguna otra pregunta o comentario en relación al webinar. No, yo darte las gracias, Mati, también. Tuvimos un pequeño problema hoy día con la plataforma de Meetup, que está caída completamente. Ah. Así que los que se inscribieron al principio eh, llegaron al enlace y el resto no. Eh, dicen que tienen no sé cuántos errores y ahí están tratando de solucionarlo. Así que nada, súper súper interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Loreto. ¿Y lo, qué fue lo que pasó con Meetup? Voy a saber uno. Eh, pues bien. Eh, Alejandro? Pregunta, ¿el material lo vas a compartir para que todos sepan? Sí, sí, el material se va a compartir bien? y a su vez también este, esta grabación para que se pueda revisar. Eh, eh, Alejandro, sí. Y entonces es como interesante porque tú hiciste un código de colores que quizás no todos lo, lo vieron desde el principio, pero tanto en las fotos como en los contenidos hay un código de verde para cuando es de cosas ágiles y azul para cuando es de thinking, entonces como que. Sí. Uno, cuando revise el material, lo puede revisar con robo. Sí, exacto. Ahí lo van a poder revisar. Chicos, ahí les dejé un comentario. Sería bueno pedir los correos, porque no sé cuándo va a estar la plataforma de Meetup, como para saber quién se sumó y pasarles el material. Entonces, como lo están grabando, sí. podrían ir dejando sus correos acá para que les manden material. Si ¿Sí pueden anotarlo en el chat del Zoom o en el WhatsApp, depende... De... Aprovecho a mostrar el, sí, el código bien. de barra de WhatsApp, pero sí. a priori, si los quieren en el Zoom, yo estoy grabando el chat, así que ahí vamos a tomar y comparar. Tenemos una lista de los que se enviaron los correos inicialmente con, con el link, pero como pueden haber entrado a distintos lugares, eh, dejen los correos, los vamos a grabar al final y los vamos a, a enviar personalmente su copia del PDF. Ah, por ahí dicen que Amazon se cayó. Bueno, desde ya también eh, agradecerles eh, el haber participado de este webinar. Eh, también invitarlos a sumarse a este um, grupo de WhatsApp, en el cual, de nuevo, si el día de mañana tienen alguna pregunta, a su vez comentarios, vamos a estar ahí conversando. Ya que la, la idea es poder eh, armar y generar comunidad. ¿Sí? Así que están todos más que eh, invitados y bienvenidos a participar de este eh, grupo. ¿Sí? Y siendo puntual en la hora, por mi parte ya me empiezo a despedir, agradecerles eh, su tiempo, <risa> y también a Alejandro por haber estado asistiendo a los controles. Gracias, Mati. A ustedes. Muchas gracias a todos. Un gusto verlos de nuevo. Gracias. No se vayan sin haber dejado su correo Un gusto verte, Marcelo. En, uh... <risa> Todo el rostro. Bacán. Qué bueno ahí leía a Martín. Super. A ustedes. Estoy salvando todo el chat. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chau, chau, que estén muy bien. Yo estoy guardando el, el chat, así que Perfecto. le doy copio y hago el match con los correos. Dejo de compartir. sí, Y de grabar también, porque no...